A... ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Arranca ti, Vendimia. Nos quedan que Saculi? Cool, Hoy eh? Osa Kelly, ¿cómo era que se dice? ¿Qué tal? Sacardi. Ah, ¿Qué sacardi? ¿Qué sacardi. ¿Qué Sacardi? ¿Qué Sacardi? Me encanta, está divino. ¿Cómo Cómo va? estamos? Muy bien. ¿Cómo andan allí en casa? Eh, tenemos un programa hermoso para ustedes Porque vamos a entrar un poquito en los recuerdos Recientes, pero buenos recuerdos Sí, por supuesto, con todo Las reinas que nunca dejan de estar Y que siempre la gente las quiere volver a ver Y quiere saber cómo están Y qué, qué están haciendo de su vida y demás Reinas, mandato cumplida Hoy una gran reina tenemos aquí Tengo tantas anécdotas con ella ¿En serio? Sobre todo una que siempre me acuerdo No sé si ella se acordará Pero yo me acuerdo Cuando esté acá se la voy a recordar Pero siempre me acuerdo de una anécdota con ella Antes de ser candidata Antes de inclusive presentarse para reina ¿En serio? sí ah, claro, las dos no, son sé si mismo ya se acuerda, no sé si ya se acuerda pero claro pero yo me acuerdo de, de un momento que lo vamos a compartir en un ratito nada más pero vamos a ir rapidísimo porque tenemos reinas para que sigan conociendo nuestras reinas actuales 2022 que están yendo ya en un pasito nada más al teatro griego y nos vamos al valle duco señoras y señores Turuyam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 Y segundo, me gustaría poder hacer conocer la, la fiesta más conocida de lo que es. Bueno, allí está Celeste Bobadilla, la reina del departamento Tunuyá. Ahí bonita. la conocimos, ¿eh? Sí. Y a ella ya la conocen. Casi, casi te diría, si no necesitas... Bueno, y me remueve, tu sí. dupla, Tu claro. dupla fue anterior a la dupla claro. de ella. Claro, Nuri Don Antoni le claro. entrega la corona a ella, a Soledad Reina, Reina Nacional de la Vendina 2006. Gracias. Hola a todos. Oh, Ay, bueno, gracias. La verdad van? que mira, Piel de Gallina, primero que nada, por estar nuevamente acá en el canal. Eh, Gise también, eh, con vos, haber compartido tantos momentos. Yo hoy tenerte acá, vos como una profesional, llevando a cargo estos canales y estos programas también tan importantes que nos hacen nosotros los mendocinos, junto a Rodi. Y también hemos compartido montón. un montón, Tanta digo, tan cosa. rápido que ha pasado el tiempo. Sí. Así que bueno, gracias. Qué, qué bueno, yo decía recién una anécdota, que yo no sé si vos te acordás, en la casa de Noemí, de quien era mi ex... Marido, ¿no? Eh, la mamá de él, te acordás que, bueno, vivía en el mismo barrio que vos, vive todavía. Sí, en el sí, mismo sí, vive, bien, no, Y siempre me acuerdo una vez que ella entró, entraste por algo con otra, con otra chica sí, de San Luis, que sí, me claro, con Eliana. Sí, Y sí. cuando entró, le digo, vos tenés cara de reina nacional de la vendimia, ¿de tenés que presentar para reina? Y, y era chiquita, y dice, no, Tíramo no sé todavía. Porque lo por juro. favor. Pero siempre me acuerdo de eso, porque cuando yo le veo la cara a, las, a Sole le dije, ay, tiene la cara de reina. Y aparte, yo no tenía mis planes. Apellido. Y no lo en los planes. digo Hasta el no, no, apellido no fue, venía completa. No, eh. pues, no, claro, no tenía mis total, planes. <risas> y encima el apellido Reina ya estaba como predestinado en su vida. Pero, pero siempre me acuerdo de esa, que cuando le veo la cara, una cara está... Bueno, Ustedes las están viendo en pantalla, ¿no? Sí. No hace falta que se los diga Una cara No, pero preciosa. bueno, ha pasado tanto tiempo Y la verdad que sí, sí, tal cual Me, re, me acuerdo un montón Sí Y vos ya eras virreina Yo era, justo era virreina nacional en ese Porque vos me decías No, lo que pasa es que soy muy chica todavía Me acuerdo que me decías vos claro. digo qué okay. Y al final cuando te veo empiezas La elección de Maipú Como yo, yo entregaba Ah, te entregué a vos Tal cual claro. en Maipú Ah, tenés razón <risa> claro. Espérate, me olvidé de poner el teléfono en silencio En Maipú le entrego a la sole. Claro, tenés no, no, no, razón sí, han sido muchos oh. encuentros muy lindos. ¡Ay, mira, se me vienen! Muchas cosas. Me quedado ahí. Claro. Pero bueno, ya mucho. Mamá, tres pequeños. Recién nos estaba contando un niño hasta que llegó en pandemia. La verdad ¿Ay? que sí, sí, sí. Pero bueno, muchos años y muchas cosas bonitas. Y hoy presidenta de la Corenave. Sí, así es. La verdad que, bueno, en la vida me fue presentando diferentes motivos y circunstancias relacionadas a la vendimia, digo porque tampoco fue una elección. Eh, al año siguiente que yo dejo en Maipú, junto con Adrián Herrera Longo, decidimos formar una comisión en, sí. que hoy en día la llevamos a cabo. Y y la verdad que trabajamos un montón en forma solidaria un ejemplo ¿eh? la cuarentena y la verdad que, lo que, que, hace. que es sí, que no hay otra impresionante es, no hay y otra aparte en aquel momento fue la primera y hasta ¿Sí? hoy me atrevo a decir también y digo, y de a poquito fue vinculado y aún sigo, como dije recién, con tres niños, por ahí me hago los tiempos, pero estoy. Este año, por ejemplo, a las vendimias distritales de Maipú, me fue un poco complicado asistir, pero digo, bueno, siempre estoy presente, digo, es verdad, en evento. Es verdad, es verdad. <risa> tres niños. Tres decía, niños, decía, no es tarea decía, fácil, ya para tenés nada. Dos. Y me dicen, no, nació un tercero, te perdiste una parte. <risa> te perdiste una parte, sí, sí. Nació el 19 de marzo cuando decretaron la pandemia. Un total, un de un gran desafío, porque bueno, fue una gran tarea en casa, también con mucha ayuda de mi esposo, de mi familia, pero bueno, los otros dos más pequeños con tareas virtuales: claro, jardín, segundo grado, eh, totalmente. Llegando un bebé en medio con de la sabía que estaba A Salir, en el me acuerdo mundo. que nos lavábamos de lavandina por mucho miedo, sí. o sea, mucho miedo. Así que bueno, pero aquí estamos. Si ya lo pudimos. Ya está, claro. Ya, ya pasó, ya pasó eso, gracias a Dios. ¿Querés, y, ¿querés, sí. ¿Tenés ganas de repasar el momento de tu coronación? Ah, no ¿Te me ¿Te acordás? Lo, lo tenés en la memoria, Sí, supongo, por supuesto. ¿no? <risa> un Yo digo, siempre muy ha sido el momento más importante de mí, por supuesto, aparte del de nacimiento de mis hijos. Pero claro. digo, para mí es sumamente importante y me acuerdo tanto, tanto, lo, la, las dos coronaciones, digo, en Maipú sí. y el camino a la nacional. Bueno, a ver, adelante, ¿estamos? Ah, Fer, okay, ¿no okay, está. ok, ahí lo, lo están preparando Lo ah, están preparando, no, no, tranqui, no, tranqui. no sabía decir, no si encima que es Cordobé el productor Es no, <risa> tano, tano, Tano, Tano Yo a Tano, está llamando al Tano? <risa> claro Yo estaba diciendo, ¿qué le pasa al productor? Bueno, pero claro, son tantos momentos No sé si a vos, pero viste que por ahí cuando dicen es, lo, lo toman como tan superficial el rol de la reina Y a muchas nos cambió la vida Para mí, yo siempre digo, para mí mi vida fue un antes y un después de la vendimia En tu caso también Yo me acuerdo, Sole Era una chica tan introvertida era era ah, muy chiquita. Aparte, muy callada, chiquita, era la chiquita. más chica del grupo. Yo tenía 18 años. Sí. Era la más chica del grupo. Sí, sí, sí, sí, total. Mirate, Va. mirate. ¿Cuántos años hace esto? Y van a ser ahora 16 años. Claro, 16 claro. Años. 16 años. Así que eh, la verdad que eh, muchos recuerdos. ¿Y tenías cuántos años ahí? 18. 18, 18. 18 años. Me mirá encanta vos. La verdad es que increíble Chico, Hasta el día Santiago venía... está igual Santiago me lo ¿no? ha pasado Lo que ¿Qué pasó? Hay que Santiago? de la reina Que nos dé la receta Santiago está igual oh. Mirá esto Mirá Ay no recuerdo cuándo. Como fue candidata el... Claro como esto... candidata Esto fue ah, el... Lo que hicimos Sandra de vi sueño visto. de reina No No. no. ¿No? ¿Fue otra cosa? Esto, esto fue unos especiales Que hicimos eh, para para poner los cortes sí. Y eran todas reinas nacionales contando una anécdota Una anécdota Las wow, tengo todas increíble. guardadas Wow, qué trabajo Todas guardadas Qué bueno Porque fue un trabajo hermoso de, Desde buscar el sillón en una casa de antigüedades hasta, No, qué lindo Yo me he divertido tanto haciendo este tipo de producciones para Vendimia Que la verdad que tengo, tengo también, tengo recuerdos muy fuertes Y tengo un recuerdo eh, con ella sí. Porque a mí me tocó ese año ser el locutor de... La, la serenata de las reinas, ah, que es claro. un evento que mucha gente no conoce, se hacía antes sobre la calle San Martín, y es impresionante la cantidad de gente que se junta y Soledad salía al balcón, no podía parar de llorar, porque encima te hicieron una maldad ahí. Claro, la sorpresa fue de que a mi tío pudo ingresar, porque tampoco podía ingresar público en general, lo que era la Secretaría de Turismo en ese momento, claro. él ingresa, y automáticamente pide el teléfono en, no sé qué ministra eh, Gabriela Testa. Ah, uh sí. -huh. Pide, Cierto. por favor, comunicarse con mi papá. Él viéndolo vía online, por supuesto, jamás iba a pensar que iba a recibir un llamado mío, por supuesto. Así que eh, o sea, tu papá estaba en ese momento en Estados Unidos. Estados Unidos. Así que bueno, él atiende el teléfono y resulta que estaba era todo directamente. Pero estaba viviendo en Estados Unidos. Sí, sí, él estuvo claro. viviendo en Estados Unidos. Claro. claro. O sea, hacía mucho que no lo veías incluso. Seis años, seis años, uh. y después, bueno, eh, el periodo mío, casi en diciembre del 2007 él llega acá a Mendoza y bueno hizo una gran sorpresa y la verdad que también fue otra gran sorpresa pero lo que fue la serenata fue increíble <risa> no, sí, que sí, se vienen pues momentos muy hermoso. bonitos muy bonitos y te consideras sí. obviamente ya una mujer formada y crecida. Yo te veo ahora sola y digo, wow, cómo crecí, cómo evolucionó esa nena que llevó con claro. 18 años. Sí, la verdad es que pasan muchas cosas. Sí. Uno se encuentra con personas también que les va transformando la vida. Digo, sí. eh, muchas historias. Eh, digo, hoy en día también yo estoy, me recibí también gracias a Dios licenciada en turismo, pero también porque tuve la oportunidad de poder promocionar eh, Mendoza, nuestra Mendoza tan querida. Eh, Maipú, que yo jamás me olvido, que siempre me apoyó. Sí. Y digo... También gracias a esto. Totalmente. Entonces, las amistades también. Eh, es muy lindo todo lo que se vive. Por, por eso ahí me hacerlo. duele tanto, no sé si a vos te pasa también, suele cuando lo toman tan superficial, como si la reina fuera nada, como si no le impactara en la vida de una mujer. Perdón, para algunos Digo, casi hoy, como si no fuese una persona. Como si no fuera. Agreden, agreden con una liviandad. Bueno, Mariana Bosco hoy la vi en una nota que decía justamente, el reinado las empodera a las uh -huh. chicas. Porque hay muchas chicas que quizás llegan con una... Quizás como introvertida, como llega a muchas, ¿no? Yo en, era más grande cuando me presenté, pero y te abre una posibilidad de enorme, yo siempre dije, tal vez entré aquí porque si no te hubiese tenido el portón enorme de Vendimia, quizás uh -huh. no hubiese entrado acá a Canal 7. Entonces, a muchas nos ha cambiado la vida en muchas cosas, por eso detesto, ah, no detesto, pero me duele, mejor dicho, usar esa palabra, cuando la toman tan liviana la elección de la reina o la figura de la reina o lo que puede significar para una chica no presentarse o no, no es un fiambre, no es una cosita que se pone y se saca, y eso gracias a Dios ha ido evolucionando, porque quizás en un momento sí, uh -huh. pero hoy no. Sí, y aparte también por la opinión de una de una, de una una mujer, de una reina que fue en su momento del 2020, que lo están generalizando, claro porque totalmente. también he escuchado muchas entrevistas que nos preguntan de que eh, si es así que se vive tan mal, eh, que las presionan, que las cosifican, y no, así es por una opinión de una persona... Pero no es así, entonces hay que escuchar muchas, muchas voces. Todas las demás, totalmente. Y hoy te toca estar frente a esta situación no que hoy justo tenemos. Como presidenta de Corenave también te ha tocado estar y hablar sobre esta situación de la reina, esta bueno, reina que se eligió de manera no oficial, porque es así en Guaymallén. Por el otro lado también la situación de Sofía Gran Granjeto. Eh, digo, también es una situación incómoda, me imagino, y triste para ustedes. Sí, por supuesto, y más que nada afectado, bueno, primero que nada porque se decidió hacer en el departamento de Guaymallén por una cuestión también de amistad y afecto con Paula, con Adrián, que nos reunimos y dijimos no, hay que hacerle que elegí a la reina del pueblo, en Guaymallén no habían puertas y dijimos por qué no en el Museo Nacional del Vino de la Anima, que, que es tan emblemático, cuyo caso... Que, que está en Maipú, pero bueno, así es que se realizó ahí, se brindó todo el apoyo y hasta hoy la estamos también apoyando porque fue totalmente fiscalizado, los, los canjes de entrada para los votos fue en el departamento de Guaymallén con gente de Guaymallén y la gente que fue también es de Guaymallén, o sea, eh, atrás de una escribana también fue la fiscalización de los votos, digo, está todo totalmente legal y ella también se siente muy querida por el pueblo uh -huh. y hoy una pena que ella no pueda que se esté perdiendo todos estos actos a pesar que le pone lo mejor la es una gran luchadora y está en estos actos porque digo en su lugar no no es tan lindo lo que está viviendo pero igual le pone la cara y va no total son dos víctimas obvio Dos, dos mujeres, como siempre lo vengo diciendo y lo voy a volver a repetir, son dos personas que están víctimas de una situación. La, la única diferencia es la libertad de, de expresión y de elegir, porque Julieta tiene totalmente ella elegido, pero Sofía, por lo que vemos, no lo está eligiendo. Está por como sus presupuestos y otra cosa. Sí, sí. Es, es muy rara la postura. Es rara ¿no? la postura. Ella no se ve conforme, no está contenta, entonces no sabemos. Yo, yo represento a más bien, pero no vengo. Pero no vengo. Entonces no se entiende mucho, ¿no? Está Doble. perdiendo así la oportunidad, aparte de que Julieta se la está perdiendo y un montón de chicas más, porque previa a la convocatoria a las reinas distritales de Guaymallén se presentaron 50 chicas, de las cuales quedaron 20 por los distritos, pero digo, hay un montón que quieren seguirlo claro. y Total. serlo. Ay, Dios mío. Bueno, veremos, que porque la verdad que es la justicia, ahora queda la justicia que se tiene que expedir. Ahora ¿no? tenemos bueno. que esperar, sí, esta mañana se presentó nuevamente un recurso de amparo, porque bueno, lamentablemente volvió a fallar el intendente, volvió a presentar una reina que no se puede bajo una, un reglamento, dice que no se puede presentar dos veces a competir por un reinado ah, nacional. Ah, todos, según el reglamento no se puede. No sí. se puede, una reina departamental primero no puede representar dos veces su departamento y menos ir a, a un, al anfiteatro a competir por el reinado nacional. Eh, lo que ha hecho Guaymallén sin darle el visto al reglamento la presentó. Hoy todos leímos el reglamento acá. Hoy en el todos multimedia. leímos el reglamento. Sí. Pero sí. bueno, la verdad que estamos muy contentas porque bueno, se dio marcha atrás la ordenanza que, que lo haya, que le ha dado este, este rechazo el juez, la verdad que para nosotros es sumamente importante y eso queda decir de que no estábamos equivocadas. Total, totalmente. Sole, gracias. Bueno, a ustedes, encantó, gracias nuevamente. La verdad verte. que Vendimia no solamente reina, es todo esto, lo que vos decías, preparar un programa de imágenes y demás. Eh, eh, cada cada las escenografía, calles, las calles. Las calles, todo eh, lo que se va a vivir ahora, ¿no? Mañana, hermoso. el canto, sí, Todo lindo. Sí. Es todo lindo. Sí. Así que, bueno, gracias. Feliz Vendimia. Esperemos que la podamos vivir como siempre y gracias. Te vi muy emocionada, Ay, toda sí. la nota. Toda la nota. <ríe> sí. Sí, porque bueno, me pasa lo que dice, dice, uh -huh. es muy triste. No es muy triste. ¿Querés agüita? Eh... No, es muy triste que aparte un hombre pueda decidir por una mujer y que tampoco fue escuchado por el pueblo, digo, y que un departamento tan popular que no pueda estar hoy representado eh, en el Teatro Fran Romero Day. Hoy estuve en la convocatoria en, la, en lo que fue en la esplanada de la Casa de Gobierno, estuvieron los medios, hubo muy poquitas personas porque después se sumaron más, fuera del horario, pero digo, toda esa gente, es impresionante cómo estaba apoyando y por qué Weymaier no está, por qué Weymaier no está. A mí lo que digo, me, también wow. te, me duele, digo, no se pueda llegar a un entrevista que no se haya podido llegar a un acercamiento, un diálogo. Un diálogo. Digo, estamos viendo realidades internacionales muy duras, muy, y en algo tan simple como podría haber sí. sido sentarnos y hablar y Tal acordar que cual. no se haya podido. Tal Digo, cual. Qué triste eso, qué Tal triste cual. como sociedad, ¿no? Hablamos habla mal de, de eso. Sole, entiendo bueno, tu te <risa> Gracias, dice. Muchísimas gracias. Gracias por Muchísimas venir. Gracias. gracias. Gracias. Rodio a ustedes. Gracias. Ay, y nosotros eh, regalamos entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia. ¿Listos todos para brillar? Porque tenemos entradas para. Acto central. Sí. Y las dos repeticiones. Claro que sí. Para ver a Niki Nicola, sí. a Bel Pintos, envíanos al WhatsApp al 261-657-7777 eh, con tus datos. DNI, la palabra, Sentí Vendimia. Listo. Ahí está. Ya sabes, Sentí Vendimia por el 7. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos. No Tradiciones que generan identidad, pertenencia, triunfos seguros, siempre en Vendimia.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 Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria.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 tiempo, así que, no, así vamos. que no, vamos directamente A Luján. al bonito Luján. Sí, claro, sí con Luján Delfina de Carbonell. Vamos con ella, con la reina. Soy Delfina Carbonell, reina del departamento de Luján de Cuyo. 19 años, estudio arquitectura estudio inglés tengo un emprendimiento de pastelería y juego al hockey siempre me gustó la arquitectura desde muy chiquita supe que iba a estudiar eso y tengo mi familia casi todos arquitectos eh, decidí presentarme porque primero me encanta la vendimia la vivo desde muy chiquita como espectadora <risa> eh, y a representar a Luján porque bueno, mi familia bisabuelos, abuelos, etcétera eh, son todos de Luján así que sentí que de alguna forma cómo le podía devolver algo al pueblo, así que pensé que este podía ser un buen lugar y tuve suerte. Eh, mi proyecto eh, se basa en reconstruir un espacio público con el fin de crear una plaza exclusiva para eh, niños con discapacidad. En Luján, por ejemplo, hay muchas plazas que tienen juegos adaptados, pero no hay un espacio solamente para eso, solamente dedicado y exclusivo para eso. Así que, mi idea es crear un espacio totalmente adaptado para niños con discapacidad. Eh, me encantaría ser Reina Nacional de la Vendimia. Eh, para mí sería un gran orgullo, así que siento que también es otro lugar de los que se puede ayudar, eh, bueno, estando desde otro lugar, eh, capaz aportando más ideas, más ayuda. Así que, me encantaría poder serlo. No, Luján es un departamento sumamente completo, Creo que tiene un gran potencial, desde lo que vos necesites podés encontrar, eh, no sé, hay de todo, realmente eh, ha mejorado muchísimo, todos los días se trabaja aún más para poder seguir, para seguir mejorando, perdón, eh, así que creo que es uno de los mejores departamentos de Mendoza. Ahí estaba, ya conocimos beso, a la grande. representante de Luján, ¿querés ir al Valle de Ay, me encanta. ¿A dónde? ¿A Tupungato? ¿Tupungato? Vamos Vamos con Agustina, Mira.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 Agustina Amigas, así que le mandamos un beso grande también a toda la gente bonita de Tupungato. Mañana seguimos conociendo reinas y más invitados aquí en Santibendimia. Chao, hasta mañana. Este programa, Banco Superviel, Human Banking. Auspicia el siguiente programa, Jacopini Motors.